¿Qué tal, amigos y amigas? Un gusto reencontrarnos. Tenemos vía Sky al doctor Guido Rafael Vaca, escritor, poeta, ecuatoriano, radicado en los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor, bienvenido a WG Milenio 92.5. Cuéntele a la ciudadanía de dónde usted es oriundo y su trayectoria. Bienvenido. Muchas gracias, mi gran amigo Leonardo Piedra. Para mí es un honor poder compartir estos minutos tan fructíferos en donde es un privilegio grande poder contar con un gran ser humano, un periodista que a través de tu gran eh, profesión de periodismo lo estás transmitiendo para poder llevar eh, a través de esta prestigiosa radio como es WG Millennium, localizada en la ciudad de Catamayo, nuestra provincia de Loja, en donde yo he podido sentirme que en realidad mi corazón sigue perteneciendo a mi bello y anhelado terruñito que me vio nacer, como él, mi cantón de Espíndola, eh, como pues te lo puedo hacer conocer, a mi gran amigo Leonardo, eh, el conocido, eh, el, el que me han dado la oportunidad de poderme eh, llevar ese gran eh, eh, pues, calificativo tan honorífico para mí, como es eh, el poeta del pueblo, nace en el Cantón de Espíndola, en el año 1965, más o menos en la, hace unas cuatro o cinco décadas, allá por ese terreno donde tuve la oportunidad de que mis ojos, por primera vez cuando se abrieron, conocí los verdaderos encantos adornados de unos paisajes que en realidad han sido los que se han impregnado en mi corazón y los que me han dado esa inspiración para que hoy en día te pueda decir, Leonardo, que la dulzura de mi bello terruñito la he podido llevar en mi corazón y la seguiré llevando hasta que Dios me, me llame de este mundo. Pero siempre mi objetivo es de entregarle a mi terruño a la distancia esos grandes destellos de admiración como solamente mi cantón de espíndola se lo puede merecer. Mi estimado Guido, eh, queremos que usted nos cuente eh, su formación eh, educativa ¿Dónde empezó? ¿Cómo, cómo fue esta, este trabajo también de irse preparando en la parte educativa? Muchas gracias, mi gran amigo Leonardo. Eh, sí, pues la verdad comienzo a, a la edad de los 5 o 6 años cuando mis padres pues, me matricularon en la escuelita Gabriel García Moreno de mi cantón, donde tuve el privilegio grande de poder recibir de mi propio padre, que fue mi maestro, hoy conocido también con un gran como un gran ejemplo de superación, como, mi, como fue mi padre, el doctor Héctor vaca Fue el que me inculcó en mis primeros años la correcta y la debida educación, la que me ha servido para que me pueda haber formado como ese gran ser humano que lo soy el día de hoy. Eh, pues Después mis estudios secundarios los pude realizar, eh, una parte fue en el, en el colegio Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga de la ciudad de Amalosa, Luego, mis padres pues, nos llevaron a la ciudad de Loja, donde pude continuar mis estudios secundarios en el Colegio Bernardo Validiesa de la ciudad de Loja. Luego, pues, pude matricularme en la Universidad Nacional de Loja, donde me pude graduar pues, ahí en, en Ciencias de, de, de la Educación, donde tuve la oportunidad de eh, pues, ingresar después al ciclo doctoral en investigación científica para que después haya tenido la oportunidad de poder trabajar como maestro en el nivel docente eh, en el nivel medio pues de los colegios de la ciudad de Loja, como tuve la, la gran oportunidad y el privilegio grande y bendición, le podía llamar de haber llegado a trabajar de profesor en el colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Luego, pues eh, por circunstancias de, de que pues, no califiqué para que me hayan dado el nombramiento fijo en ese colegio, me trasladaron de profesor a la, provincia, a la provincia de Loja y fue para mí la bendición más grande que pueda haber llegado a mi lugar de, de origen donde yo nací, como es mi cantón de Espíndola, en el cual me desempeñé como maestro, también profesor de nivel medio en el Colegio Rosa Linda García, hasta cuando tuve la gran oportunidad de poder emigrar aquí a los Estados Unidos, mi amigo eh, Leonardo. El doctor pues nos ha manifestado eh, sus estudios y también la posibilidad que le ha dado también para eh, de esa manera poder... Eh, también educar a la juventud, porque un maestro ese don que tiene para poder llegar hasta la niñez y poderles formar desde muy pequeño con valores, que es lo más fundamental, y claro que luego pues la, la parte ya formativa académica. Bien, mi estimado Guido, ¿cómo hoy usted ingresa a esto de, de la poesía, del canto, toda este, este, esta faceta que... Ya la gente a través de redes sociales está conociéndolo cada día más. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue esa iniciativa? ¿Quién lo motivó? ¿Cómo fue todo este empeño que usted le puso para entrar a este mundo de la poesía y el canto? Sí, pues esa es la parte que me, eh, me ha dado la oportunidad de poder conocer tal vez el, el, el mundo entero, los niveles de todo lo que se podría llamar cultural, que, que donde se mueve pues, el planeta Tierra, y la poesía nace a raíz de ese amor que me inculcaron mis padres a temprana edad. Luego, pues, debido a la situación que me tocó, pues, a temprana edad, eh, saberme forjar, saberme superar, comencé a adquirir esa, esa riqueza subjetiva que se fue, eh, pues, a, guardando en, mi, en lo más sublime de mi, de mi corazón, pues, donde pude eh, guardarlo eh, hasta que momento que, pues, tuve que eh, expresarlo a través de mis... Sentimiento de, de mis pensamientos eh, líricos, pero el, el, el verdadero origen de, la, de donde me, me pude profesionalizar en la poesía fue cuando pues ya llegué aquí a los Estados Unidos en el año de 1994 y tuve la oportunidad de poder seguirme superando académicamente, eh, donde mis primeros estudios pues, los hice en un instituto de idiomas, donde me pude pues en realidad capacitar para que me haya podido convertir en un ser humano bilingüe en el idioma español y en el inglés y esto me abrió puertas para que pueda seguir avanzando en mis estudios eh, intelectuales. Y es así que llego pues, a la universidad de aquí, de la ciudad de Miami, donde eh, pues, pude adquirir una maestría en negocios internacionales. Aquella universidad que me abrió la puerta, como todo el mundo le conoce, una universidad de prestigio en los Estados Unidos, como se llama Atlantic University, de la ciudad de Miami. Luego, una vez que ya pues, este, culminé mis estudios de, en la maestría pues, de, de de, de, de negocios internacionales, ellos mismos me, me facultaron con una beca para que pueda profundizar mis estudios, donde me pude después eh, eh, seguir pues, avanzando en mis estudios universitarios y me llegué también a graduar de doctor en Business Administration aquí en la Universidad de, de, de Miami. Y dentro de esos créditos educativos tuve la oportunidad de aprobar la, la, la asignatura de, de Ciencias Sociales donde directamente habla de la filosofía cuando hablamos, cuando hablamos de la filosofía, estamos hablando del arte de, de saber valorar la vida, de poder endulzar la vida, de poder contar a la vida a través de tus pensamientos, a través de tus sentimientos, de tus emociones. Y es ahí que cuando yo pude entender que los seres humanos nacimos con ese gran don de poderlos convertir en, en poetas, porque todo mundo nos hemos enamorado, todo mundo nos hemos, hemos llegado a lo más... Eh, eh, profundo de sufrimiento. A todos nos ha, nos, ha, nos ha tocado pasar pruebas que nos han marcado en nuestra vida para que podamos expresarlo a través de nuestros sentimientos líricos. Y es así que, pues mi querido Leonardo, ya aquí en los Estados Unidos comienzo pues a, a crecer en el, en, el, en el arte pues de lo que es la filosofía, de la inspiración, de la poesía, del arte, de poder eh, incluso declamar, de poder cantar, pero conociendo un proceso totalmente muy metódico para que yo pueda, tal vez, a través de esto, conocer cuáles eran los pasos importantes para poder llegar a donde yo hoy día me siento muy satisfecho de poderles entregar a mi comunidad, no solamente mi, mi comunidad ecuatoriana, sino del mundo entero. Un, un trabajo eh, totalmente literario eh, donde están eh, eh, compuestos por los, por los, verdad, los principales aspectos que, que tiene que ir una poesía, una expresión literaria. Entonces eso me ha permitido que yo eh, llegando a este país y del cual, del cual me siento muy bendecido, muy agradecido de haber llegado a culminar uno de mis grandes sueños, lo que es convertirme en un escritor, porque mis libros también eh, me han permitido también llegar a, a conocer el arte también de la poesía. Eh, he podido llegar a conocer también la, la oportunidad de, de conocer a través de la poesía la expresión metafórica no solamente de, de grandes colegas, escritores, no, no solamente de grandes amigos poetas, sino también la expresión subjetiva de, de un mundo que está totalmente eh, desesperado porque no ha habido quien les pueda llegar con una poesía para contarles una verdad. Entonces, ese es mi gran amigo Leonardo, pues eh, te puedo más o menos superficialmente contarte eh, con unas pequeñitas pinceladas cómo nace la poesía en mi, en mi persona. También estaba revisando un poco de, de la información que usted me había facilitado. Eh, también usted tuvo la oportunidad de dialogar, de estar con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Cómo logró usted, un ecuatoriano, estar con, en ese entonces con el presidente de eh, Estados Unidos? Sí, la verdad te digo, mi querido pues eh, Leonardo, es un proceso de que tal, el ser humano cuando se propone algo, y tu meta siempre te va a tener, eh, eh, pues, motivado hasta que la haces realidad. Y producto de esos estudios universitarios me dio la oportunidad de conocer lindas eh, personalidades eh, y a través dentro de lo que es mi profesión, eh, eh, el mercado empresarial, lo que es la, la expresión filosófica a través de, las, de los poemas que he venido escribiendo. Me dio la oportunidad de conocer grandes organizaciones enfocadas a, a difundir la cultura. Entre ellos te puedo llamar, pues, este grito de mujer una organización aquí en los Estados Unidos donde se encuentra el gremio de escritores más grande de, de lo que es Latinoamericanos. Y ellos me dieron la oportunidad de poder formar parte de ese gremio de escritores latinoamericanos aquí en los Estados Unidos. Y de ahí nace la, la idea de que alguien tenía que ir pues, a la Casa Blanca con un poema inédito propio, que sea una expresión totalmente de, del poeta que le pueda eh, eh, elogiar a un gran líder que ha sido reconocido no solamente por, la, por los Estados Unidos, sino por el mundo entero, por su, por su gran legado, por su gran capacidad y por su gran conocimiento que lo ha llevado a marcar páginas doradas en la historia pues, de, de la organización de la pública de, y política de este, de este país. Entonces, a raíz de la, de la unanimidad de que tomaron pues este, decisión estos grandes amigos del que formamos parte del gremio de, de escritores, me designaron para que yo pueda ir a la Casa Blanca con un poema que lo he titulado y está en, el, en, mi, en mis páginas como es este Facebook, YouTube, donde le pude titular Obama, el pueblo te ama. En inglés quiere decir Obama, the world needs you, porque el, el, el poema está en inglés y también está en español. Entonces, pues tuve la oportunidad de con ese poema, pues con ese trabajo literario, poderlo plasmar en un pergamino que fue algo que te digo, mi querido Leonardo, Cambió mi vida para siempre porque dentro de ese trabajo literario me ayudaron unos grandes líderes bolivianos que ellos hicieron el trabajo pues para que se pueda ver algo totalmente de una envergadura que pueda impactar, una relevancia que pueda llamar la atención a un gran líder. Entonces ese trabajo lo hicimos en un equipo que me apoyaron, me acompañaron y tuve la oportunidad de viajar a Washington, a la capital pues de Washington DC. Y poder entregar pues a nuestro gran mandatario en ese tiempo que fue pues, Barack Obama. En sus manos un trabajo literario. Nada más y nada menos de este servidor. Un espindolense que es, por siempre lo seguiré recalcando, lo seguiré edificando. Que mi espíndola ha sido el que me ha dado la oportunidad para que hoy en día haya llegado al lugar. Donde su nombre será reconocido a través de un gran ser humano que con su expresión literaria pueda contar esas grandes verdades, mi amigo Leonardo. Bien, Guido, eh, con más que un gusto, un placer, como siempre digo yo, de poder conversar con, con gente de conocimiento, con gente que también ha tenido que sufrir para poder llegar a obtener estos grandes logros que usted ya los ha obtenido y que aún sigue en este trabajo, sigue de una u otra manera también eh, invocándole a, su, a la ciudadanía ecuatoriana a cada vez ser eh, mejores ciudadanos, ...mejores seres humanos que bien por ello. Queremos, eh, mi estimado Guido, invitarle a usted para que también forme parte de nuestro programa de música ecuatoriana... ...para que nos ayude a formar parte de la cultura de nuestra tierra... ...y queremos que usted también se comprometa para que nos acompañe los días viernes... ...en un espacio donde usted tenga la posibilidad también de educarnos en la parte cultural... Claro que sí, mi amigo Leonardo. Para mí, eh, como vuelvo y lo repito, de que para que se puedan abrir las puertas que eh, el ser humano se pueda proyectar en la vida, siempre tiene que ir acompañado de una gran visión. Y esa gran visión yo creo que está totalmente súper dotada del conocimiento espiritual que emana, influye directamente del que todo lo puede. Y el que todo lo puede es el que te dio la vida a ti, mi amigo Leonardo, el que me dio la vida a mí, es nuestro Dios el que está mirándonos y el que está mirando y el que está escuchando nuestras oraciones, porque cuando Dios escucha la oración que sale de tu corazón, no lo dudemos, nos la contesta en el momento más indicado de nuestras vidas. Y es así que en mis oraciones he pedido que me den la oportunidad de conocer a mi gente ecuatoriana, porque yo tengo que tener una conexión con mi gente ecuatoriana para poder transmitir estos mensajes que son importantes, mi amigo Leonardo, que que es a través de la cultura que podemos educarnos. Que es a través de la cultura que podemos buscar las alternativas que podían llevar a un cambio social, político, económico de cualquier, de cualquier sociedad, de cualquier comunidad. Y qué mejor que ahora, pues, Leonardo, Dios haya puesto en mi camino a ti como un gran ser humano, como un gran canal de bendición, que ahora lo estás difundiendo a través de tu gran, de tu gran programación, que para mí, pues, de corazón te felicito grandemente por lo que estás haciendo, porque esa es, es la mejor estrategia que se puede realizar de un gran ser humano como tú para poder llevar la voz de, un, de, de, una, de una persona, la voz de una comunidad, la voz de una nación. Y por qué no decirlo, Leonardo, que algún rato Dios te ha de bendecir para que puedas transmitir también la voz de, de los que están clamando en el mundo entero, que quieren, que quieren que les escuchen. Pero como no han habido los correctos líderes para que nos den esta oportunidad, como en el caso tuyo, que para mí eres un, eres un canal de bendición y yo me comprometo de todo corazón, mi amigo Leonardo, de poder aportar temas totalmente edificativos, temas que vayan directamente a motivar a mi gente, porque es importante que mi comunidad sepa de que nada está perdido. Siempre hay que darse la oportunidad de que es posible hacer realidad si estás dispuesto a luchar por esos sueños. Y yo estoy aquí, mi amigo Leonardo, para trabajar contigo en lo que tú creas conveniente que podamos realizar a lo mejor una buena alianza estratégica para que podamos nosotros hacer realidad de que este programa vayan a cambiar algunas vidas. Que La verdad, pues yo creo que esa es la mejor eh, eh, estrategia que se pueda aplicar para que juntos podamos cambiar lo que antes ¿sabes? nadie lo ha podido hacer, mi querido Leonardo. Sus palabras finales para la ciudadanía espindolense, lojana, ecuatoriana y también quienes tienen la posibilidad, gracias a la tecnología, de podernos observar en cualquier parte del planeta, mi estimado Guido. Muchas gracias, mi amigo Leonardo. Pues no me quedan, eh, pues, sino agradecerte de todo corazón por esta brillante oportunidad, por esta bendición sublime que llega a mi vida, porque es a través de grandes seres humanos como tú. Que podría uno llevar una esperanza de vida, una sonrisa de aliento, un pensamiento constructible para que puedan eh, captar y que puedan atesorar en sus corazones aquellos hermanos, aquellos amigos que están, que van a mirar este video. Y espero que este video, por favor, le den un poquito de atención porque lo que estamos aquí trabajando con mi amigo Leonardo es un poquito nomás de lo que podríamos ver que más adelante Podría ser la herramienta importante para poder nosotros enfrentarnos y acabar con las grandes vicisitudes que a veces no nos han impedido llegar a ser realidad nuestros sueños. Y este mensaje va directamente a mi linda comunidad de mi espíndola, de mi cantón que me vio nacer. Felicitar grandemente a todos esos grandes líderes que también se están esforzando, que están eh, saliendo adelante, que se, han, que se han caracterizado por ser ahorita unos grandes ejemplos de, de, también de superación me uno a ese trabajo arduo también que ellos lo están haciendo de tal manera que este mensaje quiero que mi gente espindolense lo puedan atesorarlo, mi provincia de Loja, mi Ecuador y si lo pueden ver en el mundo entero ya saben que el poeta del pueblo mientras Dios me tenga con vida seguiré llevándoles una palabra de aliento para aquellos hermanos que han creído que, que ya está todo perdido, pero yo creo que con mis poemas que les cuento la verdad es para decirles y aún todavía Dios tiene muchas cosas grandes que mostrarnos mi querido Leonardo.